como mayoritario en la República Dominicana. Otra cantidad eh, bastante significativa se le entregará a los partidos que son minoritarios, pero que todavía conservan el reconocimiento ante la Junta Central Electoral. Mil y pico de millones de pesos de sus recursos, de lo mío, de los impuestos que nosotros pagamos, entregarse a los partidos políticos para que ellos sigan haciendo eh, cuantas cosas les venga en gana, excusándome el término. Sin embargo, la Junta Central Electoral dice que sin partidos sin partido, pues no hay eh, democracia y eso tal vez podría ser la única parte que justificaría el hecho de que el Estado Dominicano eh, tenga que eh, soportar la carga, que significa tener que desembolsar de los recursos del Estado esta cantidad de dinero para ser entregada a estas organizaciones. que dicho sea, de paso, eh, no he visto... Eh, un informe real, eh, ¿verdad?, que están eh, obligados los partidos políticos y las organizaciones y movimientos a entregar ante la Junta o ante los organismos que tienen que velar, que tienen que ser veedores y supervisar eh, en qué se invierten, y en qué se gastan estos recursos que son entregados a los partidos políticos. Eh, acciones estas que deben de estar definidas por parte de la Junta, por parte de la misma ley tiene que establecer eh, cómo deben los, los partidos políticos para justificar los gastos, en qué invierten, en qué gastan, ¿verdad? Más bien, estos recursos que les son entregados cada año o cada cierto tiempo. Al, a los partidos políticos, y estamos hablando que son mil y pico de millones en este momento porque no estamos en una época de elecciones, ya cuando es en época de elecciones, pues la cantidad se duplica, la que hay que entregar a los partidos políticos como soporte, verdad para que ellos puedan hacer sus actividades proselitistas. Lo que sí nos gustaría a nosotros, o en lo personal de ver, eh, esos informes que emiten los partidos políticos donde justifican, eh, o soportan, en qué invierten, en qué gastan esos recursos que son bastante significativos eh, que se le entregan a los partidos políticos. Bueno, eh, ¿cómo justifica el PRM, cómo justifica el PLD esos 500 y pico de millones de pesos que va a recibir en esta primera partida? Eh, porque son más, pero se entregan en dos partidas. Ahora, este, en, tengo entendido que, que a mediados de este año ya al final se le entregará la segunda partida. Pero también, ¿cómo justifican los movimientos y si los otros partiditos? Eh, que supuestamente mantienen el reconocimiento ante la Junta Central Electoral, lo que se le entrega a los 600, 800, los 2 millones de pesos que se le entregan a un partido que apenas tienen dos o tres personas, porque ni siquiera como partido pueden, pueden eh, tener una representación en cada una de las provincias y mucho menos en cada uno de los municipios de la geografía nacional. Entonces yo entiendo que en, en su momento eso habrá que revisarlo, porque si bien es cierto que sin partidos, eh, político, no hay democracia, pero también no es menos cierto que, que para que esa parte pueda mantenerse, tenga el Estado que desprenderse de esta cantidad tan significativa de recursos para soportar los partidos políticos. Un país con tantas necesidades, por ejemplo, mire el show que se montó hace unos meses con respecto a la adquisición y a la compra de jeringuilla para ser utilizada en, la, en el programa de vacunación. El país, con falta de recursos, más sin embargo, destina esta cantidad de recursos a la entrega de los partidos políticos, para que un grupito pues, se beneficie y lo distribuya, para que ellos puedan mantener esa, esa, esa, esa ese grupo que ellos tienen dentro de los de lo, de lo mismos eh, partidos que son mantenidos con los recursos que nosotros pagamos. Pero en algún momento llegará, llegará eh, que se tome una decisión eh, sobre estas acciones que todavía se llevan a cabo en la República Dominicana. En otro orden, eh, afortunadamente, pues en el día de antes de ayer llegaron las 500 mil vacunas que se estaban esperando a, llegaran al país para darle continuidad a este operativo, a este programa de vacunación que se ha estado llevando a cabo en la República Dominicana y que ha sido ba bastante efectivo en este sentido. Pues en el día de ayer también la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, también lo hizo el ministro de Salud Pública y otros funcionarios del gobierno también anunciaron que en las próximas horas también se estarán, se estará diciendo cuándo y desde dónde llegarán más vacunas. Esa fue una información que unos tres eh, funcionarios del gobierno pues eh, se refirieron a este tema aunque no dijeron cuándo y desde dónde van a llegar pero asumimos que es una buena cantidad de vacunas que estará llegando eh, que estarán llegando en los próximos días a la República Dominicana por la, por la emoción ¿verdad? con que cada uno se refirieron a este tema por eso estamos asumiendo nosotros que es una buena cantidad que dará continuidad a este programa de vacunación que se está llevando a cabo en la República Dominicana y que estamos de seguir así, ¿verdad?, el proceso de vacunación estaremos eh, llegando a los objetivos que nos hemos trazado, por lo menos en esta primera etapa, porque de hecho ya se está eh, llamando a vacunar, en la a poner la primera dosis a personas de 65 años en adelante, lo que quiere decir que ya un ritmo eh, tal cual se había programado, y eso dice mucho, ¿verdad?, de la gran labor y el trabajo que están haciendo las autoridades sanitarias en la República Dominicana, porque en la medida que aumentemos la, la cantidad de personas vacunadas, en esa, en esa medida pues, se puede se aumenta o, o, o se disminuye la posibilidad de contagio en la República Dominicana de esta pandemia que nos ha estado afectando a nosotros durante todo este año 2019 y 2020 y que continúa todavía a esta, en este mes de abril de este año 2021. Y precisamente hablando de, de, de, de, del COVID-19, nosotros comentábamos antes del de feriado, del asueto más largo verdad del año que es el asueto de la Semana Santa. Bueno, nosotros nos referíamos al cuidado que debían tener las autoridades, y no solamente las autoridades, sino nosotros como ciudadanos, como dominicanos, de lo que íbamos a hacer en este fin de semana largo de la Semana Santa con respecto al cuidado, al uso de la mascarilla, al distanciamiento físico, algo que definitivamente no se pudo lograr en la geografía nacional producto de la irresponsabilidad, un término que yo he utilizado en múltiples ocasiones eh, por, lo, por la por, lo, por el comportamiento que hemos tenido nosotros, sobre todo en medio de esta pandemia, y es la irresponsabilidad. Usted veía, por ejemplo, en, en ese feriado de Semana Santa, una gran cantidad, una inmensa cantidad de personas eh, aglomerándose en las playas, en lugares públicos, lo que, lo que advertimos de que eso iba a traer consecuencias. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Bueno, que en el día de hoy eh, las autoridades eh, se ven en la obligación de, informar eh, sobre la gran cantidad, cómo, est cómo han estado eh, siendo ocupadas ya casi a su capacidad las UCI en los diferentes centros privados del de Gran Santo Domingo. Hay centros que ya tienen a capacidad, lo que es el área de UCI, de cuidados intensivos eh, y otros, eh, la los ventiladores que tienen también en un alto porcentaje están ocupados. Entonces, esta es la consecuencia de, lo que, de las fiestas que nosotros hicimos, o ¿okay? que hizo una gran mayoría de los dominicanos, producto del feriado de la Semana Santa, por nuestra irresponsabilidad. De manera que ahí están las consecuencias que nos ha dejado esa irresponsabilidad nuestra en este feriado de Semana Santa. Así que los, los cuidados intensivos y también eh, un alto porcentaje de los ventiladores que hay disponibles en los centros médicos privados de Santo Domingo están casi a su capacidad. Así que ahí están, esa, esa es la consecuencia de nuestra irresponsabilidad. Y ojalá, ojalá que nosotros pues tomemos conciencia de que ciertamente el COVID-19 es una realidad, y yo no creo que haya que insistir más de los tres mil y pico de muertos que tenemos, que esa es una, una muestra eh, de la realidad que es este COVID-19. Vamos a la pausa y a regreso pues ya está con nosotros el doctor Octavio Lister, que como siempre, en el segmento de En Contacto con el Mundo, nos toca esos temas de sumo interés, sobre todo de cortes internacional. La reunión mundial sobre el cambio climático, que es liderada por Joe Biden, esta vez una reunión virtual donde estarán los principales líderes ¿verdad? del mundo Tocando este tema tan importante para el planeta Tierra, y que cada año, doctor, se pone de moda, porque se llama el Día Mundial de la Tierra. Vamos a ver qué pasa a partir de este momento, ya con el regreso, ¿verdad?, de manera positiva, de los Estados Unidos como eh, principal potencia del mundo. Vamos a la paz y al regreso venimos en Contacto con el Mundo y el doctor Octavio Lista. Así que no le cambie que en breve.